Entrevistamos al señor Osorio un año más con estos premios empresariales en San Pedro Alcántara. Además, muchísimas caras conocidas del mundo empresarial y también político, claro. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, como bien dice, otro año más. Y bueno, aquí a, a acompañar primero a los empresarios en general, a, a Pymespa. Y después en particular a muchos de los premiados que, más que por encima de empresarios, son amigos, ¿no? Muchos de ellos. Y entonces tenemos que estar, tenemos que estar aquí acompañándolos. ...y bueno, y reconociendo el trabajo que hacen para, para el tejido de San Pedro. ¿Cómo gusta la economía, el empresario, cómo lo gusta este futuro próximo Bueno, ¿cómo lo vemos? Nosotros en este caso, si lo hablamos en, en, en clave política o en clave empresarial... Eh, ...hemos visto un San Pedro tanto triste este, este, último, este último verano. Pero bueno, es lo que decimos, eh, hay empresarios que hoy se les va a reconocer esa labor... ...ese trabajo que hacen... ...y son empresarios con muchísimos años, con muchísimo bagaje... Entonces son eh, eh, empresarios muy establecidos... ...y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta... ...tenemos que luchar por ellos, por, por la, estas personas... ...que son negocios familiares, que han apostado por San Pedro... ...que son gente de aquí y que siguen creando riqueza... ...y siguen manteniendo ese esos empleos ...y siguen manteniendo esos, eh, eh, esa riqueza para San Pedro... ...no es lo que tenemos que apostar... Y bueno, y seguir trabajando para, para que sean más y cada vez más los que en este caso pues apuesten por por eso, por San Pedro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Antonio, Antonio es una, una familia de toda la vida de San Pedro. De año 62. <risa> de, de, de. Del año 62. Pues sí que lleva tiempo y ya han dejado los hijos, me imagino. Un poquillo, ¿no? ¿no? no, hombre. Yo le he dicho a ellos que, que para esto que ellos. ¿Y cómo se sienta recibir este premio? Muy, muchísimas <risa> gracias. ...por acordarnos de nosotros, porque vamos, una es familia, más que nada por una, mis hijos. Una familia muy luchadora de toda la vida, él lo está diciendo, desde el año 62... ...y además creando empleo desde aquel entonces y generando riqueza aquí en San Pedro... ...y ahora eso lo llevan los, los hijos, lo sí, llevan Gonzalo, no lo, lo llevan... Sí, hombre, no sí. Buena. Hombre. No buena. Yo muy contento que lo lleven ellos. Muchas porque. gracias. Bueno, ya hablamos con los sucesores de la empresa, que también, bueno, pues ha sido clave también para mantenerla y seguirla con los altos y los bajos, ¿no? Que hay... Por supuesto, pues sí. Bueno, pues nada, hemos seguido eh, el negocio que nos dejó nuestro padre, que empezó desde la nada, desde cero, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, unas veces mejor, otras veces peor, pero aquí seguimos y esperamos que, que después sigan sus nietos. ¿Cómo es el futuro de la bueno, por ahora bastante bien, nosotros gracias a Dios no nos, falta, no nos falta trabajo, Llevamos, tenemos mucha experiencia de los años que lleva mi padre y, y nada, vamos vamos tirando, vamos bien. ¿Cómo recibís el premio? Pues con, con mucho orgullo, porque que te lo dé encima tu, tu vecino, ¿no? pues, pues más orgullo todavía de que de, de, de recibirlo. Enhorabuena a toda la familia Saludamos a Miguel Troyano, otro gran empresario que lleva muchísimos años en Candelero y vamos a ver su opinión también del mundo empresarial, a ver cómo está el mundo empresarial en estos momentos, señor Trollano. Hombre, ahora mismo eh, estamos un poquito con el tema del Brexit y con los índices económicos que están saliendo, parece que se nos acerca una pequeña bajada otra vez. Esto, es, ...esto hay que tener cuidadito porque los empresarios... ...nosotros somos pequeños empresarios pero mira... ...aquí me reúno todos los años con los empresarios de San Pedro... ...que hay un buen elenco, hay un buen elenco... ...y esta tarde se va a dar aquí unos premios muy merecidos... ...y, y que ya lo veréis, no voy a adelantar nada... ...pero bien, el ambiente está muy bien... ...ya he visto por aquí al alcalde de Benaví estará, ...también he visto a José, José Mena, vendrá la alcaldesa... ...hay buen ambiente... Y, lo, y los galardonados hoy son empresas muy importantes que llevan ya muchos años en San Pedro. Pues, muchas gracias por atendernos, señor gracias a ti. Cristóbal Garre. Eh, también asiste a estos premios empresariales 2019 en la Pimespa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, Es un día importante para los empresarios porque así se anima, son de muchos años algunos, y estos premios vienen bien el reconocimiento. De bueno, el tejido empresarial de San Pedro ya lo conocemos, es muy creativo, es muy innovador, es muy emprendedor. Eh, la asociación teníamos que estar con ella, con la porque desarrolla una actividad muy, muy buena, espectacular, de, de unión de, de todos los empresarios de la, de la zona, con lo cual aquí estamos encantados. Estamos entre amigos, hemos compartido empresas, negocios, actividades con muchos de ellos y estamos aquí encantados de estar esta tarde con, con ellos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ...y en representación de Apime de Marbella... ...viene Custodio con su esposa, buenas noches... ...buenas noches Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo esta noche de premios empresariales? Pues muy bien, pues aquí a colaborar con la asociación de Apimespa... ...que las asociaciones, la verdad, tenemos que estar enlazadas... ...unidas una a otra, que aquí no existe competencia... ...solamente somos asociaciones y nos apoyamos realmente... ...uno a otro mucho. Sí, la unión hace la fuerza? Pues sí, la verdad porque cada asociación en su... En su, ...en su punto estratégico pues tenemos que empujar... ...y pedir por nuestros socios, ¿no?... ...y luchar por ello pues... ...en este caso nosotros lo hacemos Marbella... ...y a pymes palos en San Pedro... ...muchas gracias... ...nada a vosotros... ...buenas noches, entrevistamos a otro troyano... ...este es troyano el trovador... ...como le troyano llamas ...el panadero. el panaero que es lo que lleva... ...este troyano procede desde, desde toda la vida... ...luchando y haciendo por el bien de los demás... ...y por el mío propio... ¿Cómo ve el mundo empresarial? Bueno, pues lo veo, pues mira, estabilizado, pero bien. Hay que ser, eh, como digo yo, pues consecuente con la, con la, lo que nos toca vivir ahora mismo en este momento y ya está. Que se vende más, pues mejor. Se vende menos para aguantar el tirón. Mente positiva. La del señor Troyano muchas gracias. No hay de qué, hija, y gracias a vosotros. Bueno, felicitamos a Dani de Spartrave que hoy es uno de los galardonados, se le ha entregado un premio por su trayectoria empresarial. Vamos a preguntarle cómo recibe este premio, Dani. Pues muy emocionado, tremendamente emocionado que los compañeros empresarios de San Pedro hayan pensado en mí para darme este premio. Y muy feliz, muy feliz me encuentro. Estaba, ¿no, Dani? Eh, ¿yo ¿Cuántos años? Hazle un balance de la empresa, cómo empezaste. ¿Cómo has bueno, eh, en esta profesión, en el sector este, llevo 25 años trabajando ya. Con mi empresa llevo 15 años. Y bueno, yo pensaba que me sorprendió mucho cuando me, me dijeron que iba a ser uno de los premiados. No sé, me, la verdad es que me sorprendió bastante. Y la verdad, porque llevo solamente 15 años, pero bueno. ...ya que nos lo han dado, vamos a aprovecharlo y a, y a disfrutarlo, claro que sí. Mucha fuerza para los años venideros también, ¿no? Pues sí, no, no nos queda otra que luchar día a día, es un sector muy complicado, muy difícil... ...y hay que estar todos los días sumando, todos los días estudiando... ...todos los días poniendo muchas ganas para salir adelante. Muchas gracias por atendernos, una vez más enhorabuena... Gracias y que siga llenándonos de ilusiones con esos viajes tan maravillosos que tienes en tu agencia y bueno, por lo menos nos crea la ilusión de poder hacerlo, si no hoy, mañana, si no algún día. gracias Muchas Ana, gracias y... a vosotros, gracias. Bueno, por fin podemos hablar con la presidenta porque desde que hemos entrado hay tantos empresarios. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy bien, tal? muchas buenas noches, gracias por venir y muy bien, ya lo veis, muy contentos y día de celebración. ...¿cuántos son los premiados y si quieres pues mencionarlo?... ...sí, son seis premiados y dos menciones especiales... ...tenemos a ATC Mantenimiento, a Calzado Guzmán... ...Carnicería Naya, Hotel Avenida 31... Eh, ...Spa Travel y Transporte y Excavaciones Valle del Sol... ...las dos menciones especiales... ...son para nuestro queridísimo Paco Ruiz... ...un señor emblemático y empresario de San Pedro... ...y para la marca de Apimespa... ...San Pedro Experience de hostelería y gastronomía seleccionáis a los empresarios que se les llega el premio bueno es muy difícil muy difícil porque somos 250 empresas en la asociación y todo el mundo se merece el premio todos los empresarios por un motivo u otro entonces la junta directiva nos reunimos varias veces y hacemos cada uno como nuestras apuestas y luego se votan y, y es por votación pero hay una quiniela anterior sí una noche espléndida, muy están todos especial. muy contentos sí. y la verdad que son muchos años de trayectoria los que llevan esto. Sí. Bueno, he conocido a uno del año ese sentido. Sí, sí, que sí. Ya sí, hay algunos que tienen esos 56 años, como Escalzado Guzmán. Bueno, todo el mundo, ¿no? Sabes que y sabéis que San Pedro es muy emprendedor y muy, muy, muy arriesgado en ese sentido. Y bueno, hay que celebrarlo y hoy es día de, de fiesta. Pues enhorabuena. Gracias, gracias por venir. Salvador Gómez, es otro de los premiados galardonados a este premio empresarial 2019 de la Pimespa. Muy buenas noches, ¿cómo se reciben bueno, no, sí. estos premios? Pues con mucho entusiasmo y mucha alegría. Uh -huh. Se lo esperaba ser nombrado, ¿no? Pues, no, no. Con no, más renombre, bueno, muchos años. ¿Cuántos años lleva su empresa? Llevamos el día 13 de septiembre, hizo 56 años uh -huh. que estamos vendiendo zapatos uh -huh. en uh -huh. San Pedro, pero venimos de atrás. ...teníamos tienda en Coín... ...teníamos tienda en Alabrín el Grande... hemos ido por toda la serranía de Ronda... ...vendiendo ambulantes... ...o sea que hay una trayectoria bastante larga... ...siempre con el calzado. ¿Y cómo ve el futuro del calzado? Hombre, nosotros lo tenemos un poquito saneado... ...pero el futuro pues los niños no quieren zapatos... ...quieren estudiar y quieren hacer una carrera... ...y lo veo muy lógico... Pero, hombre, nosotros todavía tenemos fuerza para seguir en las tiendas y vamos a continuar hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues eso, con este premio yo creo que le va a dar más fuerza para continuar unos años más. Sí, sí, sí, nosotros estamos desde por la mañana hasta que se cierra la tienda, estamos allí, eh, penene, no Los empleados, pero siempre en cada tienda un, un dueño. Enhorabuena. Muchas gracias. Hablamos ahora con el teniente alcalde de San Pedro Arcántara, Alcántara, Javier García, buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿cómo estamos? Esta noche de premios empresariales. Pues muy bien, con mucha satisfacción porque en definitiva es el colofón a todo el trabajo que hacen las pequeñas y medianas empresas de San Pedro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, generando riqueza, generando puestos de trabajo y en definitiva todo eso lo canaliza Pimespa, que representa el tejido social y económico de San Pedro y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar y generar las condiciones para que realmente la actividad económica florezca en San Pedro porque eso mejorará la vida de los vecinos de San Pedro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede fomentar que vaya más gente... ¿Cómo se puede fomentar? Pues muy bien, pues en primer lugar dándole respuesta a las iniciativas que ellos plantean a nivel de pequeña y mediana empresa, pero después nosotros a través de una gestión unos proyectos ilusionantes, que realmente atraigan inversores, que atraigan visitantes, que atraigan turismo y sobre todo que realmente sea un centro de interés San Pedro Alcántara y sus empresas. Y eso no tengo que decirlo yo porque ya las empresas de San Pedro Alcántara destacan precisamente por su gran profesionalidad y por su buen hacer durante muchos años y además muchos casos son generación tras generación... ...incluso hasta tercera generación... ...lo cual demuestra el magnífico trabajo... ...que se viene realizando por parte de esta empresa ...durante hace muchísimos años... ...muchísimas gracias... ...gracias a vosotros... ...bueno la familia Cortés al completo... ...empieza Ana a comentarnos... ...la trayectoria de la empresa que tenéis... ...hotel, restaurante... ...pues nada, pues lo recibimos con mucha ilusión... ...hombre, es eh, un, un reconocimiento a nuestro trabajo empezó la empresa? ¿Cómo empezó? Empezó primero por mi madre. Mi madre fue la que puso una tienda de hace 50 o 60 años, ya no me acuerdo bien. ¿Cuánto hace? No, unos 45, Cinco, 50. Puso, no, perdón, 55 porque mi, mi hermana la mayor no había nacido. Entonces... 60 años. Después mi padre fue director de un hotel en Torremolino y volvió a San Pedro y la tienda la convirtió en un hostal. Y fue un hostal... Y luego, cuando mi madre se jubiló, pues consideramos de darle la categoría de hotel y hacer una reforma. Y ahora tenemos un hotel de dos estrellas. Pero, eh, ¿Realmente habéis trabajado para continuar todo lo que se empezó? Tenemos dos opciones. La opción A, que era muy fácil, que era vender, que estuvimos a punto. Y la B, y dijimos, vamos a poner toda ilusión, todo el esfuerzo, mucho, mucho trabajo, porque nos han tocado unos tiempos muy difíciles. Que realmente habíamos vivido con mi madre tiempos mejores, ahora con la crisis, que justo cuando hi hicimos nosotros toda la reforma, empezamos de nuevo. Hombre, entre comillas, con una trayectoria ya, y hombre, con un nombre, pero realmente era como empezar de nuevo. Nos ha costado mucho, pero estamos muy... Muy, muy, muy, sí, muy satisfechas. Sí, mucho. Muy sacrificados, pero muy satisfechos. Enhorabuena, eh. felicidades. Gracias, gracias. Alberto Moreno. Buenas buena noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no hemos recibido también premios empresariales en la Pimaxpa que hemos estado sí, nosotros aquí sí, que... sí, sí, es una reunión muy bonita donde nos encontramos muchos amigos y los empresarios y una noche especial, sí. Es una motivación para el empresario que lo reconozcan a uno. ¿verdad? Bueno, hombre, pues tú sabes, siempre gusta que se acuerden de uno de vez en cuando. Es un año bueno para Fernando Moreno. Un año muy bueno, llevamos unos años muy buenos, sí. Está... El mercado muy bien y ojalá que siga así mucho tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. David Mena también, un gran empresario con una gran trayectoria y que lo ha cogido en la rienda y muy bien. Bueno, o soy sea, una persona joven que ya le he reconocido, premiado en muchas ocasiones. Sí, buenas noches. Bueno, estamos hoy aquí acompañando a todos los compañeros, a todos los empresarios de San Pedro, de Marbella, de los alrededores. Así que, bueno, un añito más aquí cumpliendo y, y bien y contento llevando la empresa. empresa. ¿Es una empresa pionera desde qué año? Pues desde eh, mi padre empezó en el 78. Eh, yo llegué en el 2005, o sea que, bueno, ya son 14 añitos lo que llevo y la verdad que muy contento, muy contento. ¿Cómo has sido llevar a la rienda? Has empezado fuera. Bueno, lo importante es rodearse de, de gente que te enseñe en toda esta trayectoria. ...y de un equipo muy competente que tenemos... ...y bueno, la parte comercial, la parte de relacionarme con los clientes... ...que es la que más me gusta... ...y tener buena gente que te lleve el resto, y bueno... ...es muy importante estar asegurado y... ...sí, bueno, eso. evidentemente le, le, le recomendamos a todo el mundo... ...que se, que se deje asesorar por, por un profesional... ...porque a veces creemos que podemos contratar por nuestra cuenta... ...determinadas cosas y... Y no tenemos los conocimientos. El problema llega cuando llega el, el siniestro, ¿no? Y queremos utilizar el seguro y no funciona. Entonces mejor revisarlo antes. <risa> Exactamente, mejor revisar antes y, y tenerlo bien hecho. <risa> Muchas gracias y... Vosotros. Gracias.